Otro tema importante son las habilidades pasivas que vamos a ver pulsando la P. Bien, ¿qué son las habilidades pasivas y que no os asuste este pedazo árbol de habilidades pasivas? Según nuestro personaje, vamos a empezar en un punto o en otro, ¿vale? La Witch, por ejemplo, empieza en este punto. ¿Para qué vale? Es la forma de modificar... Nuestro personaje, por ejemplo, si doy, si doy cuenta... Eh, vamos, yo aquí he ido subiendo, daño a hechizo, daño a hechizo... Y aquí nos va llevando, por ejemplo, aquí dominación arcana... Nos vamos a ir guiando. Esto de primera puede que no sea un poco lioso. Pero era tan fácil que si, por ejemplo, soy un guerrero, o basáis en la fuerza... Y en la vida. Si soy una witch, como en mi caso, pues, os basáis en el daño elemental y cosita de esas. Ya dependiendo para que vaya a enfocar. Yo... En este, en este árbol sí me he basado en una build. Porque estoy llevando a mi maga al daño eléctrico, al arco eléctrico. Y sí me estoy basando en una build. Por eso me he ido aquí para abajo y me subió mucho la vida porque me hace falta mucha vida. ¿Vale? Pero vosotros la primera, lo suyo que experimentáis. Si estáis perdido si estáis perdidos, sí podéis basaros en una build. O buscar alguna guía de las clases que seáis en vuestra... Google ¿eh? o, por, o por los foros de powerside que hay muchísima información. Yo luego os haré un vídeo dedicado a cada clase, más o menos para orientaros un poquito por el árbol, ¿vale? ¿Qué podemos encontrar, encontrar aquí? Pues aparte de lo que ya veis, por ejemplo, eh, esta pasiva: probabilidad de golpe crítico para hechizos aumentado un 50%, más 15% al multiplicador de golpe crítico para hechizos. ¿Cuándo podemos equiparnos una, una pasiva? Cada vez que subamos la level nos van a dar un punto de pasiva. O haciendo square nos van a dar unos libros de punto de pasiva. También nos van dando reintegro. Es decir, si aplicamos un reintegro podemos ir eliminando pasiva. Siempre en orden. No podemos eliminar una aquí en medio. Tenemos que eliminar siempre en orden. Como deshaciendo el árbol. vale También podemos abrir este hueco. ¿veis? Este hueco de gema. Por ejemplo, esta gema que esta joya. Me daño aumentado un daño de rayo aumentado con al menos 40 de inteligencia para tiempatan y me afecta a todo esto vale yo me lo he puesto aquí porque me afecta a todo esto pues soy y como yo me baso en rayos pues como normal me lo he puesto aquí esto lo sí yo digo es experimentar y si vamos un poquito no tiene mucha pérdida porque por ejemplo si basamos nuestra maga por poner un ejemplo a rayo congelante al, al, al daño de hielo Aquí vemos la pasiva de hielo, aquí la de fuego, aquí la de los birros zombies, maldiciones, entonces, pues eso, lo suyo es mirar un poquito el árbol y ver por dónde queremos tirarnos. Que no nos fiamos, pues bueno, siempre podemos basarnos en una Wii. No tiene mucha historia, la verdad, de la pasiva. Puede ser un poquito lioso, pero con un poquito de idea y de experiencia conseguimos muy buenos resultados. Bien, otro punto a tener en cuenta es cómo equiparnos en PowerShell. La verdad es muy fácil. La equipación va a caer de los enemigos y los boxers que vayamos matando eh, mientras jugamos. También algunos NPC cuando le hagamos eh, misiones nos van a dar equipación. Pero siempre suele ser alguna joya, algún anillo o gemas de habilidad. Como veis, la equipación... Es fácil, se basa siempre en nuestros atributos. Vamos a ver. Por ejemplo, se si doy cuenta si pongo el ratón encima. Vamos a irnos a este. Encima de este escudo espiritual de Torio, me dice que requiere nivel 53 y 128 de inteligencia. ¿Qué más? Eh. La, lo del tema de, de equiparse también tiene mucho que ver con otro personaje. Yo, por ejemplo, voy a voy a varitas porque me estoy subiendo la pasiva de varitas y me tengo que equipar una varita. No tiene mucho rollo. Eh, podemos tener dos inventarios por si queremos lo que practicar y ver qué tal va en la cosa. Y no tiene mucho, mucho historia. La, la verdad, el tema de equiparse también podemos equiparnos y eh, comerciando con eh, otros jugadores o por ejemplo, que algún compañero que esté jugando no dé algún ítem vale, así que ya sabéis, la equipación es fácil es matando, matando, matando y matando mob en el juego nos vamos a poder ir equipando sobre el tema de lo amarillo y demás os lo explicaré ahora más adelante en el punto de los distintos ítems para que lo sepáis ya sabéis que equiparse es fácil no tenemos más historia si queremos equiparnos O comercializamos con otros jugadores O nos dan algún amigo un equipo que no le sirva O nos liamos a reventar los mapas eh, Haciendo misiones o sin hacerlas Para pillar buen drop. ¿Vale? Hay distintos eventos en el juego Que nos van a equipar más o menos ¿Vale? Hay distintos eventos en el juego Que nos van a equipar más o menos Vamos a ver si puedo verlo por aquí ve ahí ¿Veis? Hay distintos eventos que nos van a equipar o nos van a dar. Eh, nos van a dar distintos eh, mm, momentos para equiparnos. Por ejemplo, el Delve. Que yo lo llamo. El, la, el, el, el, el tío de la mina. Que está por aquí. Que es Nico. Esto lo veremos luego en otro vídeo aparte, ¿vale? Ya sabéis, equiparse a reventar el juego a base de pegar hostia a los mobs y que nos suelten cosillas. El almacén o alijo. En todo, mmm, digamos, acto o en la ciudad vamos a tener un alijo con cuatro pestañas, ¿vale? Que bueno, eh, yo que como lo guardo todo, pues lo tengo así desordenadito. Pero soy así, ¿vale? Ya me que de aquí de la mitad y me sirve. Pero soy así. Este alijo también lo vamos a tener en nuestra guarida, que está por aquí. Guarida. ¿Qué es la guarida? No lo iba a aplicar, pero es fácil. La guarida nos lo van a dar en el acto 3 o el acto 4. Y es como un sitio donde podemos poner, bueno, donde vamos a tener a distintos NPCs que vamos a ir invitando a nuestra guarida según vayamos desarrollando la historia del juego. También donde podremos invitar a nuestros amigos, compañeros. Y donde tendremos la mesa de fabricación. Para fabricar distintos ítems que iremos, digamos, eh, bueno, iremos desarrollando según vayamos jugando. Es decir, según vayamos jugando nos van a dar dando distintas recetas. Sobre el alijo, decir que lo podemos mejorar con dinero real del juego. Recordemos que el juego no es pay to win, ¿eh? Nada. Si le damos a tienda. Aunque esto vaya aparte, pero lo voy a aplicar por lo menos el tema del alijo. A ver si me quiere cargar la tienda. Y nos vamos a pestañas de alijo. Aquí podemos comprar varias pestañas de alijo. Yo recomiendo comprar una pestaña premium. ¿Vale? Vale muy poquito, vale nada más que 15. Y vale muy poquito. Yo creo que los puntos a comprar puntos para que veamos cuánto vale los puntos. 50 puntos vale pues unos 5 eurillos. Y el paquete de inicio como veis, vale 17,60. Que bueno, que si queréis contribuir al juego, pues podría ser. Si no, pues ya está. Recordad, lo que suelen vender... No venden armas ni nada. ¿Vale? Lo que suelen vender son siempre apariencias. Recordadlo, ¿eh? Que luego hablemos de la tienda. Pero bueno, el alijo. Alijo, alijo, alijo, alijo. Aquí me podéis comprar pestañar alijo. Eh, alijo para mapa. Alijo premium cuádruple eh, paquete, paquete de, pa de elijo, paquete de pestaña del hijo para que nos dé 6 pestañas más mejorar pestaña premium o pestaña de hijo para moneda ya dependiendo. Hay muchas opciones de pestañas. Yo recomiendo comprar esta: la pestaña de hijo premium, porque también nos vale para comercializar, para comprar, bueno, para que para, para poder vender a otros jugadores que veremos ahora más adelante. El hijo no tiene mucha historia, se puede compartir con otro con otro, otro personaje. Que no sé cómo se hace, por cierto, porque nunca lo he conseguido. Si lo no sabéis, me lo decís. he investigado, pero nadie me ha respondido. Y ya está, no tiene más que decir. Eh, el hijo es fácil. Nos vamos a guardar nuestros materiales. Chimpón, chimpón, chimpón. No hay más que saber. Les que es una guía para novatillos. Bien, una cosa importante en el juego es entender los ítems. Para qué valen y su función. Esto es extenso hay muchos tipos de ítems y no vamos a verlo todos, simplemente os voy a explicar un poquito muy básico el tema de los ítems y lo que os necesita entender ahora mismo. Si abrimos la, en nuestro menú, vemos que los ítems tienen varios colores, este es color rojo, rojo, rojo, amarillo, rojo, bueno, esto es beige, este, pues a ver si tengo algún azul que lo veáis, este es blanco, blanco, blanco, blanco y este es azul. Bien. Eso va por su grado de valor, por así decirlo. El blanco en todos los juegos es un ítem normal. Azul es mágico. Amarillo es raro. Y este es épico. Luego creo que había otro color que era morado, que era único. No me creo que era eso, pero vamos, que, con que veáis esto o bastará. Como normal, mientras más eh, grados de color tengas, puede ser el objeto más importante o menos importante. Luego están los corruptos. ¿Qué es un ítem corrupto? Un ítem corrupto no se puede alterar. ¿Cómo se consigue un ítem corrupto? Lo más normal, vale que el ítem corrupto lo encontremos en los mapas Val. O con una gema Val. La gema Val corrompe. O un ítem o una gema. Para bien o para mal. Es decir, la podemos corromper y nos puede dar muy buena estadística o muy mala y ese ítem ya no se puede alterar en, en mi caso en mi caso estos aguantes me lo ha alterado de forma muy buena porque al matar encima creo eh, voy creando una especie de cadáveres que atacan a mi enemigo así que he tenido ahí muy buen muy buen ojo luego están los ítem ball, que veis por aquí alguno este invocar a escalator en mi caso aunque esto lo podía haber explicado en eh, habilidades pero prefiero explicarlo aquí porque es un ítem nos podemos encontrar otro tipo de gemas. Las gemas, la, en este caso la gema invocar esqueleto o la gema invocar esqueleto corrupta, que es una gema Val. ¿Qué diferencia hay? Pues aquí la veis. Aquí he puesto la gema llamado la Tormenta VAL. Nos da dos opciones. Podemos eh, pues, equipando una sola gema Val llamada a la tormenta. Nos da dos habilidades. La habilidad de normal, llamada a la tormenta, y llamada a la tormenta VAL, que se recarga matando. En este caso se recarga con 30 almas, es decir, tendría que matar a 30 enemigos para que se recargara. Y el efecto es más destructivo. Los ítems algunos hay que identificarlo, igual que pasa con Diablo. En este caso tenemos un pergamino de portal y un pergamino de sabiduría. Segundo botón, hacemos clic encima del anillo de diamante y nos lo ha desbloqueado. Y podemos saber su estadística. Si no interesa, no equiparnos. Luego podemos equipar que no? Pues lo podemos vender a un NPC. ¿Vale? O tirarlo. En el juego no hay oro. No hay moneda. Cada vez que vendemos nos van a dar estos ítems. Que ahora veremos un poquito más adelante. Vamos aquí y vamos a ver más ítems. Porque lo que aquí vamos a ver es el tema de los ítems. Vamos a matar un par de bichos para que veáis una cosilla. Que os tengo que explicar porque os va a venir muy bien. Dando pay que cae, o lo he picado antes que con la Z vamos a ocultarlo, vamos a destrozar ahora resulta que no me venido un montón no pasa nada, tengo una, una bruja que, que rompe anos a base de rayo. si pulsamos Alt, vamos que sigue viniendo, vamos no, está bien que venga sin... si pulsamos Alt, vemos los ítems en el suelo si soltamos, dejan de verse si pulsamos la Z, se mantiene y sigue viniendo, pues ya está, no pasa nada Vamos a reventar. Habrá aquí algo al lado, yo no lo sé. Ya está. Ya está, venga, venga. Ya está, muy bien. Sí. Eh. Déjame explicar. Bien, si dejamos pulsar la Z, veremos los ítems. Veremos que hay blanco. Si dejamos ratón encima, nos dice... Bueno, pues como el ítem. Cogemos aquí el de sabiduría. Orbe, orbe de azar. vamos cogiendo. Pero hay una alternativa muy buena a la hora de los ítems. Que es bajándonos un script de drop, como yo lo llamo, opciones, interfaz y bajamos abajo Litra, lista de filtro de objetos, que bueno, como se llama el juego vamos aquí y vamos a elegir esta, la regular guardar, guardar, y veis, ahora es cuando caiga algo nos va a mostrar los objetos importantes por ejemplo, este, aunque sea un objeto blanco, pero mira cuánto hueco de engarce. Si tenemos ítem eh, para alterarlo y conseguir un objeto muy bueno, pues mira, tenemos la opción. Este, aunque tenga una sola, pero no lo marca como que un ítem, aunque sea blanco, tiene alguna estadística importante. Esta máscara de, de rígido, pues mira, pues la puedo coger, la puedo alterar porque me puede venir muy bien. Cota de mallas de votos pues igual. ¿Veis cuánto hueco tiene? pues me lo marca, es una buena opción para no tener que estar pulsando la Z, de hecho si pulsamos Alt ahora mismo los ítems no importantes nos lo ponen pequeñito porque la verdad no me sale la pena, esto eh, lo podéis usar si queréis de primera o un poquito más avanzado en el juego, porque de primera lo que, lo que interesa es grindearlo todo, cogerlo todo y explorar y ver y aprender ¿vale? es lo que interesa. Eso sobre el tema de los ítems y del drop. Que viene muy bien saber. ¿Vale? Los diferentes tipos de ítems y demás. Pero lo que he comentado antes. Y aunque. Bueno, y aunque no tenga que ver. Pero nos va a dar paso al siguiente ítem. Al siguiente eh, punto que es el comercio. Cuando vendemos ítem, Vender objeto Vamos a venderlo. Vamos a vender esto. Con control. Vamos a hacernos clic, veis, veis, este por ejemplo lo guardo porque me no interesa, esto lo vendo, esto lo vendo, no me interesa nada, el este daño tampoco me interesa nada, esto tampoco me interesa nada, y le voy a dar a vender, si os doy cuenta, lo que hacen es un intercambio, no nos dan oro, nos dan otro ítem, importantes, pues yo llego a mi alijo, y lo voy guardando. No, porque no Yo no uso para eso. Vale. Hay algunos ítems que con que son fragmentos, que según lo vamos juntando. ¿Veis? Esquilas. Una espira de 20 esquilas se convierte en un orden de vinculación. Hay algunos objetos pequeños que han mezclado. Pues nos van a dar el objeto en sí más grande. Eso es bueno saberlo. Eh, y con esto el tema de los ítems para que sepamos qué diferenciar qué ítem es bueno bueno más que nada es un desarrollo mmm, pequeño por así decirlo para que entendáis un poquito el tema de los ítems un desarrollo más extenso pues nos llevaría un vídeo mucho más largo vale así que pasamos al punto 9 el comercio Come